Nacemos para ser princesas. De encontrar a nuestro príncipe azul y que éste nos salve las garras del feroz dragón. Pero hay veces que los dragones se visten de azul. Los cuentos comienzan con un eras una vez y terminan con el mítico y comieron perdices bueno digamos que esta es la excepción desde que somos pequeños nos han enseñado que los caballeros tienen que ser fuertes para conquistarnos a nosotras las débiles princesas nos han enseñado a esperar a que llegue el príncipe quieras o no Yo ya había esperado demasiado, mis amigas ya lo habían encontrado, pero yo seguía en mi aburrido castillo. Hasta que por fin, el tan esperado llegó. ¿Y cómo decirle que no? Era en aquel momento, o nunca. ¿Quién diría que mi príncipe se convertiría en mi peor pesadilla? Dicho de algo vago, sutil, perteneciente o relativo al cielo. Mis sentimientos hacia él comenzaron de manera etérea, oculta. A su lado me sentía yo. Él me comprendía. Me ayudaba. Me hacía reír. Me abrazaba y poco a poco fui dándome cuenta de que de verdad me amaba. Y es que nos lo pasábamos bien juntos. Juntos. alrededor de su castillo y aunque mi vista alcanzaba a diferenciar un borroso desvío a la entrada de este decidí tomar tu mano y seguirte ahora me di cuenta de que estaba en el ojo del huracán Un hilo de tensión recorre el ambiente. Oigo su voz elevada y como la mía comienza a empoderarse. Sin embargo, ocurre. Junto al miedo, la ira, el martirio, la condena, el aislamiento, el olvido, la angustia y el silencio en una sola mano, la cual dejó un profundo moratón, pero no en mi piel, sino en mi alma. Depositó en ella todos esos sentimientos que pronto comenzarían a extenderse por todo mi cuerpo, a pesar de que oigo sus lamentos, sus perdones y disculpas llenas de arrepentimiento, me concentro en mis pensamientos. Sé que lo haces he sin querer, es normal enfadarse. Pero esa bofetada inició mi bucle. Construiste ladrillo a ladrillo, lo que sería la cárcel más hermosa del mundo. Las celdas estarían hechas de algodón, ventanas de caramelo. El corredor de la muerte sería un tren, uno muy lento, que tarde o temprano te llevaría a tu parada, pero se aseguraría y mientras estuvieses presa, no salieras. hizo falta, ya que sembró el miedo en mí. Y eso le bastó para poder controlarme. más, que era especial, pero de tantas mentiras que me contaba, era esa la que más me creía. ser ingenua. Y eso le convirtió en el dueño de mis decisiones. Y yo cedí, moldeándome a tus expectativas. sentía era esa cuerda que atuó a nuestros cuerpos unificándolos hasta tal punto que respirábamos el mismo aire latíamos el mismo corazón pensaba igual que él todo mi mundo era él, y no podía perderle, porque dependía de él. El agua es más clara, el control se ve a simple vista. Sus disculpas quebraron poco a poco mis ilusiones y sin darme cuenta empezó a cubrir con tiritas mi herida abierta. Pero le amaba tanto que me odiaba a mí misma por hacerlo. Sabes que algo va mal. Falta una pieza del puzzle que creaste de tu príncipe. Intentas buscarla. Rehacer el puzzle. Pero no la encuentras. Y sabes que nunca lo harás. No es posible crear amor de donde solo hay odio. Prometiste quererme, no poseerme. No me dijiste que entregándome a ti, firmaría mi sentencia de muerte. Acabaste quitándome la voz con tus besos, sucios distractores de la realidad. Olvidé que hasta la flor más hermosa puede mentir. Comienzo a ver cómo disfrazabas mis pesadillas, convirtiéndolas en amor. Comienzo a ver el verdadero traje que vistes, aquel que no concuerda con el cual empezó todo. Andabas en ámbula y tú me guiabas. Pero ¿por qué guiar a alguien que está perdido? ¿Por qué abrir los ojos si no puedo verme? La claustrofobia es más grande. Los muros se acercan y yo... Grito en silencio. Mi final estaba cerca, lo sabía, ese virus se metió en mí y me carcomió por dentro, destrozó mis lamentos con amenazas, destrozó mi vida con falsas disculpas, me hizo creer que su traje azul era de seda cuando realmente eran escamas Ya que el dragón que estaba dentro me escupió fuego hasta matarme, dejando solo cenizas, cenizas negras, dispuestas a tragarse toda la luz de mi interior, hasta que el viento se la llevara y no dejara de rastro. Porque me educaron para permitir, para soportar y para disfrutar de sus abrazos con los que me agarraba y no me dejaba ir. Porque él era quien provocaba y silenciaba mis sollozos. Porque él era mi destino. Porque él era mi perfecto bucle. quítale el traje para ser princesas, encontrar nuestro príncipe azul y que este nos sal de las garras del feroz dragón. Pero hay veces que los dragones se visten de azul.